Error matemático parte 9 No porque si yo tengo 10 a la menos 3 Eso significa que voy a tener 3 ceros Y eso no es cierto Resulta que no es la cantidad de ceros Mira que tener 10 a la menos 3 es lo mismo por potenciación que tener entonces 1 sobre 10 a la 3, que es lo mismo que 1 sobre 1000. En otras palabras, tú estás dividiendo entre 1000, que es correr la coma tres espacios, por así decirlo. Y por eso me queda 0,005. Mira que no tiene tres ceros, tiene dos ceros, pero es que en realidad son tres decimales, porque al 5 tú le estás corriendo el decimal tres espacios hacia la izquierda. Y cuando está el 10 a la menos 3 solito... Pues entonces eso se piensa como 1 por 10 a la menos 3 y en realidad tú estás dividiendo el 1 entre 1000. Y por eso sería en esa ocasión 0.001, que son solamente dos ceros, pero tiene tres decimales. Te invitamos a que dejes en los comentarios cuánto crees tú entonces que es 10 a la menos 2 y profundizar también con nuestra plataforma Epsilon Plus visitando nuestra página web epsilonacademy.com.